Campeones de League of Legends en 10 segundos Fear Sticks En vez de wards tiene esta cosa Si un enemigo los ve, corre Si le pegas a un enemigo que no tiene visión de voz le pones un fear Te escupe, chupa, te corta de lejos Salta y hace daño en área Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios